merecía personas que me trataban mal porque no sé era lo que estaba un poco acostumbrada entonces me arrimaba a gente un poco conflictiva como no me gustaba ese ambiente social eh, dije bueno pues quizás sea el momento de tener novio no sé me lo planteé así también es cierto que me cambié de colegio porque repetí tercero por juntarme precisamente con este tipo de personas faltaba mucho al colegio y demás, entonces pues me mandaron a otro colegio para que me lo tomara más en serio. Entonces pues dejé de juntarme con estas personas y bueno, pues empecé a juntarme con un primo mío, lejano, y me presentó a su círculo de amigos y, y eran gente pues mucho más sana, más de otra manera. Y ahí pues conocí a mi primer novio, entonces todo ese ambiente un poquito más tóxico pues se fue un poco. Pero bueno, de Guatemala pasé a Guatepeor. ¿Qué pasó con esa relación de pareja? Maltrato psicológico absoluto. Uh -huh. Horrendo. ¿Nos pones algún ejemplo? Machismo impresionante. Eh, ¿Te refieres a... no ejemplo? poder hacer... ¿Vestir o salir por donde tú querías o a qué te refieres con, con machismo? Pues, por ejemplo, recuerdo un día en un bar, pues quedamos con otra pareja para comer y me pedí una cerveza porque me apetecía ese día, no o sé, sea, hacía mucho calor y sin más. No me habló en toda la cena y cuando nos montamos en el coche pues le pregunté qué, qué pasaba. Me miró con cara como de psicópata y me dijo que fue la última vez que me pidieron una cerveza porque no era de señorita. Entonces yo en lugar pues, de decirle que me estás contando, chaval, pues le dije, vale, es la última vez que me voy a tomar una cerveza. Y acaté sus órdenes, pues, pues como eso, mollón de detalles, que no cosas que supuestamente no eran de señorita o de mujer. O, tenía que llevar el pelo como él quería, tenía que vestirme como él quería, porque al final era como, como que tenías que fardar de novia y claro, pues tenía que ser guapa ir arregladita porque si no, pues no quedabas bien como como hombre uh -huh. y te notabas enganchada, entiendo, a esa relación de pareja sí, absolutamente sumisa hacía todo lo que me decía aceptaba todos sus comentarios, todos sus gestos todos sus cuernos todos, todo hacía todo lo que él decía solamente para ser lo que él quería que fuera para que así me siguiera queriendo y que no me dejara por otra Claro, me da, me da esa sensación ¿no? que tenías mucho miedo al abandono, porque antes me hablabas del bullying, el bullying visto como que te apartaban, que nadie te hacía sentir querida ¿no? en el colegio. Entonces, cuando encuentras a alguien que te hace sentir querida, me imagino que sentirías pánico a que te abandone, porque tendrías pánico a que, que él te haga lo que ya te hicieron en el colegio, que te hacían sentir sola. Y por eso me da la sensación que aceptabas absolutamente todas las condiciones que él te ponía. ¿no? Exacto. Además, si un día discutíamos o si iba enfadado, yo notaba que había hecho algo mal o algo que le había disgustado, me ponía frenética hasta que no conseguía tener esa... Como esa palabra de seguridad que me dijera todo está bien. ¿Sabes? Yo como que no estaba tranquila si él estaba enfadado porque era como una incertidumbre de igual me deja, igual ya no quiere estar conmigo, igual he hecho algo mal, igual... Me volví loca. Supongo que siempre eras la primera en pedir perdón, ¿no? Sí. Y en asumir las culpas, todo es culpa mía, soy una mala persona, voy a cambiar. Me hacían sentir que era una mala persona. Es lo que me han hecho sentir siempre, así que pues, por eso me creía que yo era la que tenía la culpa de todo. Claro. Supongo que después de esa relación de pareja habría alguna otra, quizás, puede ser. Sí. Y con esas nuevas relaciones de pareja, la cosa fue muy diferente a esa primera relación. No, fue mucho peor. Mucho peor. El maltrato psicológico era diez veces peor, porque él me sacaba diez años más, además. Entonces tenía un gran poder sobre mí. No salía de casa no hablaba con nadie, me registraba el móvil, no podía hacer nada, no podía expresarle nada a nadie de lo que pasaba en casa, no podía pedir ayuda. Pedí ayuda un día y me tiró mis cosas por las escaleras del portal. Así que no, no podía hacer más que acatar y aguantar. Con tal de tener algo, claro, alguien que me quisiera, aunque fuera un poco. Claro. ¿Recuerdas alguna situación? Porque cuando piensas en él, a lo mejor se te viene alguna imagen de algún día en concreto a la cabeza. ¿Tienes alguna imagen en la memoria de algún recuerdo específico que tengas con él? Sí, ese día que me lanzó la ropa, ese día pues, discutimos muchísimo. Me amenazó con cosas muy feas. Y yo necesitaba salir de esa casa ya y de su lado. Entonces pedí ayuda a una persona y yo a esta persona le dije pues, que cuando él llegara a casa y habláramos pues que le escribiría un mensaje de si todo estaba bien porque me ofreció irme a su casa. Uh -huh. Y le cuando llegó él hablamos, tal, lo arreglamos, como siempre le pedí perdón, no va a volver a pasar, voy a cambiar voy a ser mejor y me cogí el móvil un poco escondido para que él no lo viera y me lo llevé al baño para mandarle un mensaje a esa persona y decirle pues, que todo estaba bien de que gracias por la ayuda, de que no pasaba nada. Me pilló el móvil. Me pilló el móvil, me dijo que quería ver lo que había hecho, que, que había hecho en el baño con el móvil. Se puso como un basilisco, le metió un puñetazo a la pared de él con tal de no partirme la cara, creo. Estaban sus padres delante, incluso. Sus padres no hicieron absolutamente nada. Él montó en cólera porque, no sé, se sintió traicionado, se sintió inguneado como hombre, no sé cómo decirte y cogió todas mis cosas y me dijo que me fuera de su casa ya y me las lanzó por las escaleras. Y yo pues recogiendo todas mis cosas, llorando, mientras mis suegros se echaban un cigarro en el sofá y mientras él simplemente como que amasaba los puños, ¿sabes? Era una imagen un poco agresiva, recuerdo. ¿Y ese día se terminó vuestra relación o todavía hubo no. más a partir de ahí? Yo le imploré por favor que me volviera a coger en su vida. Y lo hizo, por desgracia. Uh -huh. Y fue mucho peor. Sometimiento, humillaciones, vejaciones, amenazas, extorsión. Si haces esto, te voy a hacer lo otro. Si haces no sé qué, no sé cuál. Un espanto. ¿Hasta qué punto llegaban esas amenazas, Sara? Pues, hay veces que las llevaba a cabo, o sea, hay veces que me decía, pues si no haces esto este día, pues voy a coger, me voy a ligar a otra y me voy a grabar mientras estoy con ella y te lo voy a dejar en el ordenador. Ha hecho cosas así. Y tú veías esos vídeos, o sea, era cierto que lo hacía entonces, ¿no? No sé si serían del pasado, si fue verdad que se ligó alguna y lo hizo en el presente, pero eso estaba ahí, o sea, me dejaba cosas a veces para que yo las viera, para hacerme daño, para saber que sus amenazas eran reales. ¿Qué cosas llegaste a ver en ese momento? Pues conversaciones que él tenía con otras personas en las que hablaba mal de mí, eh, cosas que le había hecho a su exnovia, que me había contado y que había visto, o sea, pruebas de ello, de que... O sea, él igual le había puesto un, una foto de no sé qué, un vídeo de no sé cuánto, y me los enseñaba. Tampoco tengo muchos detalles de esa época porque, o sea, mi mente decidió tener un poco de amnesia en esa temporada. Sí, que es lo que hace a veces la mente, ¿no? Oculta o borra situaciones que son muy traumáticas, ¿no? ¿Llegó al punto de, de ser violento físicamente contigo o amenazarte de muerte o cosas así ya muy, muy extremas? Como, por ejemplo, ser, eso, ser que tú vieras que tu vida corría la peligro. Nunca me pegó, nunca me puso la mano encima. Sí que recuerdo alguna vez igual que me agarró del brazo, pero nada extremadamente violento. Pero a mí él sí me daba miedo. Lo veías no pensé, no. ¿El qué? Lo veías posible, eso me refiero. Cuando dices me daba miedo es porque veías la que algún día me llegara a pegar, sí Que algún día me llegara a pegar, sí. Y aquel día, pues, le pegó un puñetazo a la pared, yo creo que se contuvo y no me pegó a mí. Y esas fueron entonces tus primeras relaciones con un nivel de toxicidad muy, muy elevado, ¿no?